Módulo académico de Aprendizaje Estadística, Unidad Didáctica 3, Análisis de Resultados. En esta unidad didáctica usted aprenderá a Interpretar los resultados del fenómeno aplicando las técnicas de probabilidad, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Identificar las distribuciones de probabilidad del fenómeno. Reconocer las variables y condiciones de las distribuciones de probabilidad de acuerdo con el fenómeno identificado. Interpretar los resultados de las distribuciones de probabilidad de acuerdo con el fenómeno. Analizar el fenómeno aplicando los conceptos de la distribución de probabilidad. Aplicar la técnica de la distribución seleccionada de acuerdo a sus parámetros. Tomar decisiones de acuerdo a las variables identificadas y el modelo estadístico seleccionado para el fenómeno y presentar la información con apego a sus resultados. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas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 El estudio de las unidades 1, variables y 2, modelos estadísticos, es fundamental para abordar esta unidad, donde podré identificar el fenómeno por medio del reconocimiento de las variables y condiciones de las distribuciones y al aplicar la técnica de distribución de probabilidad, se procesarán los datos con el objetivo de tomar decisiones y presentar un informe con apego a sus resultados. Adicionalmente abordará el estudio de los conceptos relacionados con las técnicas de distribución con el propósito que haga análisis de los resultados como punto de partida para el desarrollo de cualquier software que tiene el fin de automatizar y controlar la situación objeto de sistematización para un mejor manejo y aumento del rendimiento del proceso mismo. Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica análisis de resultados se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas que buscan el intercambio de conocimientos con integrantes del grupo, facilitando la comprensión de la teoría de la probabilidad, la cual contiene fórmula de conteo, experimento estadístico, espacio muestral, eventos, probabilidad de eventos, axiomas y propiedades probabilidad condicionada, eventos independientes, regla multiplicativa, probabilidad total y teorema de Valles, como punto de partida para abordar los conceptos de distribuciones continuas y discretas, que se desagregan en Bernoulli, discreto uniforme, continua discreta, biomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson, normal, gamma, exponencial, Erland, entre otras.